se puede conocer un recurso de apelación con respecto a un auto de apertura a juicio, entendemos que la Corte lo va a conocer, pero también, siendo objetivo, entendemos que la Corte va a rechazar porque ahí no hay violaciones a derechos constitucionales. Hay apreciaciones propias, inclusive nuestra, de exceso de garantía y de extralimitación en términos de las actuaciones procesales llevada a cabo por la juez, porque entendíamos que nunca jamás en esa acusación se demuestra que la madre de Marlon Martínez podría ser cómplice del de crimen cometido contra Emily, Emily Peguero, por lo que la calificación jurídica, seguimos manifestando, es errónea en términos de interpretación. ...con respecto a Marlin Martínez... ...es lo único que nosotros dentro de la sana crítica... ...podemos hacer a ese auto de apertura a juicio... ...por demás... ...los abogados de la defensa técnica entienden... ...que hay violaciones de derechos fundamentales... ...y constitucionales... ...en ese auto de apertura a juicio... ...y ellos han recurrido como manda la ley... ...para que la corte examine esa decisión. En principio... ...la normativa procesal penal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 al auto de apertura a juicio cuando se han violado derechos fundamentales. Léase, la apelación al auto de apertura a juicio en principio está prohibido de forma expresa por la ley y excepcionalmente está permitido en los casos que la jurisprudencia, léase, la Suprema Corte de Justicia ha establecido que es permitido. No son en todos los casos, sino en casos excepcionales. Dicho eso de después, te puedo decir que en la práctica jurídica de nuestra oficina, la experiencia de las apelaciones de autoapertura a juicio es muy mínima. Son casos muy excepcionales donde se pueden configurar con, o perdón configurar de forma muy clara la violación por parte del ...que conoce la audiencia preliminar... ...de un derecho fundamental... ...de uno de los... ...imputados... ...en el caso de la especie... ...sobre si este auto podrá tener... ...o este recurso podrá tener... Eh, ...eficacia... ...va a depender mucho de lo que alegue el recurrente... ...pero te adelanto... ...que la experiencia, la práctica... es ...que en la, la mayoría de estos recursos... ...muchos de ellos... ...son retardatarios... ...buscan prolongar el proceso, buscan eh, retardar el proceso por estrategia que muchas veces entiende. No estoy diciendo que sea el caso del recurrente porque tampoco puedo lastimar su dignidad. Sí te puedo asegurar que son muchos los casos en que este recurso eh, no opera porque ha sido colocado como un elemento o una acción Excepcional por parte de la Suprema Corte de Justicia. Reitero, la ley no permite el recurso de apelación. La jurisprudencia se sí ha establecido algunos casos donde se puede recurrir el auto de apertura a juicio cuando se invoca derechos fundamentales.